el mandamiento del amor es importante poner en práctica el mandamiento del amor quien ama es capaz de perdonar quien ama es capaz de mirar al otro pero no mira sus defectos sino sus virtudes y trata de motivarle a superar las debilidades y seguir hacia adelante caminando siempre mirando a Jesús Vivir el mandamiento del amor es un testimonio de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Anímate a vivir el mandamiento del amor. Que la Virgen interceda por ti y por tu familia. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.